A ver, por favor, un momentito. Por favor, me espera que estoy saliendo de clases. Por favor, un momentito. Ya, ya... ah, yeah. si contigo está, yo no lo he desarmado, cuando yo he venido he desarmado, desarmado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? yo estaba ahí... desarmado. Yo he limpiado cada capítico. Yo he estado trabajando ya. Ah. por eso quiero ir ordenando, para sacar y ordenando. Buenas noches, buenas no, noches. Buenas noches, sé, profesor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Saludos a Hugo Norichami, del equipo. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Ya tengo la relación de los que no van a dar examen, los felicito, porque son conscientes en sus notas. Ya, El parcial va, va a empezar, está programado para las nueve de la noche, ¿ya? Y de ahí continuamos con el primer grupo de la exposición eh. oh, disculpe, bueno, no, se llama Zunia. sí Súñiga sí. una consulta eh, todavía sigue este en la plataforma, el examen pasado, es la continuación o es un examen nuevo. No lo escucho bien. En la plataforma tengo el examen este, la semana pasada que hemos dado. ¿Ese va a ser o va a ser un examen nuevo? Hay un examen nuevo ahí. Ya, porque sigue Hay un examen, ahí. a ver, hay un examen que va a empezar a las nueve de la noche. El, el anterior empezó a las 10 a las nueve y media empezó, este va a empezar a las nueve de la noche. Es un examen nuevo. Yo tengo todavía ahí, no, no, no lo tengo configurado el nuevo. ¿Cómo? Estaba revisando la plataforma y no todavía no, no, no, no figura el nuevo. No, ya está colgado, ya. este Compañeros, bueno, mira, baja donde dice entra al a la semana 10. Ya. Baja y donde dice examen parcial 2, y debajo dice examen parcial unidad reprogramado. Ese es el examen, Jesús. Ya, ya, compañero, muchas gracias. Ya, doctor, este, dos, dos. Disculpe usted la molestia. Muy bien, gracias, Obregón, por. No, no. Gracias, compañero, gracias. ¿Estarán acá a Sí. pero igual que la tía porque sería yo estaba con las la la si no, no también, Somos 39, y nueve señores, vamos a esperar a ver, somos 39 y nueve ahorita. Está bien, doctor, esperamos. En su lista tiene 81, ¿no, doctor? Sí. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. No sí. Doctor, buenas noches. Aún no toma sí. lista, ¿no? Todavía, todavía, estoy esperando que ingrese todo, porque después eh, ingresan y uno tiene que volver a pasar lista. Ya, ya, doctor, gracias. ¿Ya? Por favor. ¿Y ves cómo se solucionó el problema? ¿No? Y un poco más el día viernes y un poco más, si están presentes, me pegan, capaz. No se saben controlar, doctor. No se saben controlar, muchachos. Se ahogan en un vaso de agua. Pero doctor, usted simple y sencillo, usted simplemente, nadie me da examen, yo voy a dar este, la próxima semana todos y listo, así de sencillo también, usted lo paraba todo, doctor. En la que usted dejó que todos den su... Es que, es que es que me gusta escucharlo, ¿eh? Para ver a, hacia dónde llega, ¿ves? Siempre me gusta escuchar y después ya opinar. Pero como que le esa le he tribuna más, fue así, doctor. Y, si hubiéramos estado en, en presencial, pucha, me hubieran linchado, creo. Parecía... No, no, parecía parlame, el parlamento, no, parecía... El parlamento parecía un poco más... Las cosas son sencillas, señor, porque yo, yo en ese momento yo no tengo poder de decisión. Yo no tengo, si lo tuviera, ni hablar, pero yo no tengo el poder de decisión en ese momento. Simplemente, soporte técnico y listo. Y a mí el soporte técnico, doctor, eh, ha pasado, sí, doctor, me dice, eh, ha mandado 52 reportes. Eh, ¿Le reprogramo el examen? Sí, doctor, reprograme. Yo voy a avisar ahorita a los, este, a los alumnos que me están preguntando que usted va a reprogramar el examen para el día viernes Nada más, simple. Y si soluciona el problema. Doctor, si hubiera doctor, sido buenas noches, si hubiera Así sido buenas noches, hubiera habido bastantes muertos y heridos. Ahora sí. va a haber bastante muertos y heridos. <risa> <risa> Profesor, la hora del examen. Oh, no diga eso, chico nueve 9, 9, ha dicho compañero gracias doctor una 9, ¿no? acá tengo una, eh, una re relación de los que no van a dar examen el que me ha enviado este la delegada Saraí doctor y una preguntita cómo ha hecho eso soporte soporte técnico ¿eh? sacar a los que ya han dado no no esta, no. no no han no han sacado Soporte técnico me preguntó. Va a tomar a todo porque veo que hay varios aprobados. No voy, voy a tomarle a, a, los este, a, los que no, a, a los 52 que han mandado su evidencia y que no han podido ingresar. Aunque yo en la, plataforma, en la plataforma tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 37, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 60. Tengo 63 que han ingresado sus exámenes. Doctor. Y están eh, con nota. Eh, doctor. Pero, eh, no es por sí. nada, pero yo tengo, yo me he sacado 16, pero ¿Ya? ya no sé cómo la plataforma va a ser para escogerme si yo he dado o no he dado. Creo que bien complicado. No, no, no, así. no, no, no. Por eso yo voy, eh, a dar, condori, voy a dar también ahora. con condori, Condoria. Condori. No, me, no me has escuchado. A ver, a ver. Yo he dicho, yo es que le he dicho a Saraí, Saraí, Saraí, los que tienen, los que han dado y tienen buena nota, ¿para qué van a dar? Porque de repente me sale mal y le pongo la nota que dan en este parcial. ¿Ya? Y consulté con soporte Está bien, doctor, me dijo, si, si usted tiene esa, esa idea, hágalo nomás. Me dice, claro, porque si están con buena nota, ¿para qué van a dar? Yo, bueno, a claro. eso es lo que voy con Dori. No es que el Pero sistema escogido el sistema, Yo he revisado el sistema las notas de los parciales. ¿Me entiendes? los cuales ya yo lo tengo acá en mi, en mi auxiliar, en el físico. Ajá. Por eso es que conversé con Saraí, y le digo, Saraí, solamente bueno, si gustan, van a dar solamente los que tienen, buena, o sea, los que ya bueno, tienen 18, 19, 20, 23, 24, 25. No le veo el motivo por qué van a dar otro parcial. Porque si hago otro parcial, yo se lo, se, lo, se lo sumo los dos y de los dos saco una nota y esa nota doctor, se la pongo. Doctor, yo y le hago yo, una pregunta. ¿Y qué tal si sí. el sistema... Eh, Eva, este, jala las notas de este examen y más no el anterior ¿no cree que haya alguna confusión por ahí? no, no, no ¿No? ¿por qué? porque uh, así como he hecho la aclaración Obregón esa nota me va a aparecer y en el sistema va a aparecer segundo parcial de reprogramación ok ¿Ya? doctor, disculpe buenas noches, ¿no prevalece la nota mayor? no Sí. Me van a disculpar, pero para mí no. Porque si se supone que van a dar otro examen, entonces yo sumo las dos notas. Y de las, no, y de las dos notas saco uno. ¿No? Algo me dice que se va a vengar el día de hoy, profesora. ¿Cómo? Sí, Algo sí. me dice que se va a vengar el día de hoy. Huele no, a no, venganza. No <ríe> la venganza, profesora. Si yo diera examen, todavía la yo la no... El último que ríe mejor. Los que examen son ustedes. Uy. A ver... Por si acaso, como dice el, la letra de la canción de ese, ese guayno, en, en mí no existe la palabra odio ni venganza. En mi, ah, no, en mi diccionario no existe la palabra odio ni venganza. Es un guayno justicia, que estaba cuando estaba en actividad en la policía. <risa> Profesor, Dime. buenas noches. Le saludo a Víctor Mito Profesor, Dime. hay una situación aquí. Si bien es cierto eh, eh, el tipo de examen que hemos estado dando en la primera eh, el primer este examen parcial valga la redundancia es que uno ha remarcado no ha marcado la respuesta y no ha hecho válido por ejemplo, en mi caso mío cuatro preguntas que ha sido marcado no ha sido válido o sea está en blanco no está este, eh, que digamos eh, hecho válido en la la, la pregunta que marquea, eso es uno, y eh, los dos solamente hay, un, este, hay una nota de 12.65%, eso es lo que no entiendo. Ahora usted dice que si vamos a sacar la nota mayor o de repente menor, va, va a dividir o, o va a sumar y va a dividir entre dos, eso es lo, lo que me va a entender, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo quedaría los, los compañeros, vamos poniendo que haya sacado buenas notas, y de repente también este, por equivocación, da la nota y saca menos. Miren, a ver, creo que no me dejaba entender. Yo sí, las notas del primer parcial, yo lo tengo en físico. ya Y sé, y sé quiénes quién están con buena nota. ¿Me entienden? Y también la delegada me ha mandado una relación de 14 que tienen buena nota. Y esos 14 son los que no van a dar el examen. El resto lo va a dar. Normal, al momento de poner yo, en el, en, en, de llenar yo el segundo parcial, le pondré la nota que ellos han sacado en su primer parcial. Simplemente nada más. Y el resto, ya del segundo parcial, le pondré su nota que sacan también nada más. Profesor, buenas noches. Profesor, todos los profesores están, están quedando una hora. Este, si pudiera darnos igual, profesor, por favor, si nos podía ayudar. Todos están dando una hora. Usted está el único que está dando 50 minutos. Gracias. A ver, señores. Me parece, me parece mentira, ¿verdad? Lo que estoy escuchando. Son 10 preguntas. 50 minutos es demasiado. 45 profesor, minutos es lo suficiente para será, desarrollar profesor. 10 preguntas. Profesor, 20 Yo le estoy preguntas. Dando... ¿Cómo? Son 20, 20 preguntas. La semana pasada dio 50 minutos. Ya. Ahora le estoy dando 10 preguntas nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay, gracias. Ya. No pidan mucho, por favor. Ya somos cuasi, cuasi, colegas. Y me, imagínense ustedes que tengan una audiencia. Señor juez, sabe qué mire, te mejor programamos para la audiencia para la próxima semana porque tengo que hacer. No. O señor juez, sabe qué mire, ahorita no puedo participar porque tengo otra cosa que hacer. No, las cosas no son así. Futuros colegas, ya, no son así. Yo comprendo. Omite esos comentarios. Todos, todos trabajamos. Yo comprendo eso. Todos trabajamos. Ya. Y por lo consiguiente. Si nosotros estamos acá, es porque tenemos esa vocación y tenemos ese, ese espíritu de superación. Que eso va a ser, ¿para quién? Para nuestros hijos, para que vean y le, y le digan, ¿pudiste, papá? Y si yo estoy estudiando, ¿y tú por qué no puedes, hija? ¿No? Ese es el mensaje que yo quiero darle, no Eso es. Todos trabajamos, todos... Si no trabajáramos, no se, pagarán, no se pagarían sus estudios. Pues yo también he trabajado. Y si aquí hay policías, ellos saben cómo es la labor del policía. Son 24 horas de servicio. Pero uno se las ingenia por ahí sacarle la vuelta, pues, ¿no? Y, y estar presente en su... Un momentito, por favor, ¿eh? sino que están taladrando al costado y me hacen una huida terrible. Eso es lo que yo le decía, señores, ¿ya? Hay que, hay que tenerle punch, hay que ponerle ganas. ¿no? Por ejemplo, alguien me escribió, ¿no? Doctor, no he podido mandar mi, mi foro porque terminó el examen y cuando yo voy a hacer mi foro ya había cerrado el foro. No, no, o sea, doctor, foro... doctor, justo, doctor eh, justo de eso también le iba a comentar. Gracias por recordármelo. El foro yo tenía que resolver y muchos de mis compañeros también. Ese día que se dio el examen, hasta ahí se cerraba el examen, el foro. Ya, pero se colgó el sistema y también se cerró el foro antes. Ya, pero, no no sí, no fue doctor. de que... Condori. No, sí. no se cumplió la fe escúcheme Escúcheme, Condori. Ahora, doctor. Dígame, Somos peruanos, ¿no? Sí, sí, sí, doctor. Y, A y última esperamos, hora, la, última, y esperamos dentro, la última hora, ¿no? Sí, doctor, pero estaba dentro del tiempo todavía. Sí, doctor. Doctor, lo que tenemos es. De... Bueno, vamos a este. Que también ha, ha llegado la invitación para dar el segundo examen a la plataforma. Para todos, ha, ha llegado la invitación para desarrollar. A ver, a ver, un momentito, por favor, si fueran tan amables, que están tan. Con no se le escucha, ha apagado su auto. Yo iba a los que están taladreando ahí al otro lado. Se está haciendo un túnel por ahí, tiene al lado ¿no? una fuga. El está estresado con la bulla, ya. Ya. a ver si no que están taladrando y, y el ruido me, no le escucho a ver eh, por favor a ver eh, manifiétense por favor a ver este, creo que ¿quién estaba hablando ah le comentaba doctor este ya. Valerio te escucho un poco bajo ahora ahora sí te escucho clarito claro y fuerte no, lo que pasa es que llegó también la invitación para desarrollar el examen a nuestra plataforma. O sea, ¿Cómo? O sea, llegó a la plataforma. Eh, bueno, bueno, yo tengo eh, nota probatoria, ¿no? Yeah. Eh, yo diría que bueno, Pero aparte ha llegado la invitación diciendo que... para, para, para Invitando para desarrollar el, el segundo examen. Bueno, si quieren, si quieren den ustedes el examen, ¿no? ¿eh? Yo no veo un problema. Profesor, una pregunta. Hay compañeros afuera que están queriendo entrar y, por favor, que le dé el pase, dice, por favor. Pero si no tengo a nadie. Sí, está Nancy Cruzado, Eliana. Estoy acá en la, en la plataforma y no tengo a nadie. Acá, acá están mandando al grupo de derechos del Estado, están mandando la foto que no le dejan entrar. En este momento yo tengo 60 participantes registrados acá en la plataforma y no veo a nadie que no le estoy dando acceso, a todos les he dado acceso. Hay alumnos que tienen problemas con la plataforma. Bueno, no, no sé, porque yo solamente, como le digo, tengo registrado 60 alumnos. Acá me están, están escribiendo, pero que le dé acceso, pero ya, ya le he dado acceso, ya. De repente se están confundiendo el curso. Dígale que es derecho de Estado. Envíe mejor el link por el WhatsApp, doctor. Ahí está, hay uno que me está pidiendo acceso, ahí le estoy entregando, ahí le estoy dando. Profesor, eh, Eliana y Nancy Cruzado ya están dentro del foro, ya están en clase. ¿Cómo? Nancy Cruzado y Eliana, que eran las personas que estaban solicitando, ya han ingresado. Ah, sí, doctor, buenas noches, ya ingresé, gracias. Cruzado Luján le habla. Vamos a pasar lista, por favor, ya. Aguilar Cárdenas. Doctor presente, buenas noches. Aiquipa. Doctor, buenas noches, presente. Ambrosio. Presente, doctor, buenas noches. Arapa. Presente, profesor. Arteaga. Ayón. Ayón. Blanco Muñoz. Presente, doctor. Calderón Collado. Calderón Collado. Calderón Peche Presente, doctor Campodónico Presente, doctor, buenas noches Canzaya Canzaya Cardenal León Presente, doctor, buenas noches Carpio Presente, doctor, buenas noches Castro Flores Presente, doctor, buenas noches Juno García uno García, Centurión Segura, Cermeño Arenas, Condori Cacha, presente doctor, buenas noches, Condori Chambi, presente doctor, buenas noches, Coronel Olaya, presente doctor, buenas noches, Corrales Laura, presente doctor, buenas noches, Cruzado Luján, presente doctor, buenas noches, Uber Escalante, presente doctor, buenas noches, Díaz Calderón, Díaz Durán Presente doctor, buenas noches Díaz Ríos Presente doctor, buenas noches Estofanero Presente doctor, buenas noches Buenas noches, Fautino Díaz Presente doctor Faustino Díaz Fernández Carrasco Flores Perca Flores Perca, presente doctor, buenas noches González Zúñiga Olguín Olguín Cruz Presente doctor, muy buenas noches. Olguín. Guayani. Wilcahuamán. Wilcahuamán. Doctor, disculpe. Wilcahuamán. Presente doctor. Laupa. Presente, profesor, buenas noches. López Cari, Loaiza. Loaiza, presente, doctor, buenas noches. López Cari. López Cari. Mamani Martí buenas Corena. Presente, doctor. Presente, doctor, buenas noches. Medina Caldúa. Presente, doctor, buenas noches. Mamá y está presente. Sí, estamos todos presentes. López Cari no está, ¿no? Mejía Loaiza. Presente, profesor, buenas noches. Mera Pinto. Miranda Reina. Ya no viene, doctor, se ha retirado. Mogrovejo Flores. Alfredo. Presidente, doctor, buenas noches. Ángel Benito. Presidente, doctor, buenas noches. Miguel Ángel. Presidente, doctor, buenas noches. Morán Mendoza. Presidente, doctor, buenas noches. Morán. Muñoz Enise. Presente, doctor. Navarro Gón. Bon. Presente, doctor, Navarro Gón. Bon. Neira Sánchez. Buenas noches, doctor, presente. Obregón Moreno. Presente, doctor, buenas noches. Oyo.